Y qué es un OVA? Pues OVA significa Original Video Animated, o sea, video original animado. Y los OVA normalmente son videos como puede ser continuaciones, spin-offs o como la película de alguna serie. O también puede ser recopilaciones de varios capítulos. Los OVA son videos que salen directamente al DVD, o sea, no se estrenan en el cine y por lo tanto su, su animación es mejor que la de la serie, pero menos que la de una película. Entonces, eso es básicamente, básicamente un OVA es como una película pero salida directamente a DVD. Y puede ser spin-off, secuela o precuela de alguna serie. Eso es. Comenta y suscríbete. Chao.